Sí, eso, yo le hice un... La borré porque me gustó. Hay una canción que se llama Por mi Reggae Muero de Anuel y Yander. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi Reggae Muero, que era el clásico de Weasley y Ander. A mí me gusta más la de Weasley y Yander, el clásico, porque Weasley le metió un chanteo durísimo. Pero la que hicieron el remake está buena, está heavy, tú sabes. Me gusta más el clásico, pero la, la nueva está heavy. Otra guerra que se aproxima, señores. Poeta Shadow Blow. Poeta Shadow Blow. Así como escuchamos la canción de lápiz con el poeta. El poeta ha tirado un verso o un preview donde le manda su fundazo tituá, a Shadow Blow. Recordemos que ellos habían tenido una indiferencia que supuestamente el poeta venía con la respuesta de que para Shadow Blow y nunca tiró. Y él dijo en un carro que no, que no ten guerra, que mejor íbamos a grabar. Pero ¿qué pasa? Luego salió la canción Duro por tu casa Remy, que es la que ha traído todos estos líos. Y Duro por tu casa Remis, cuando salió, Shadow Blow le manda un fundazo al poeta. No le mencioné el nombre, pero le mandó un indirecta. La gente se sorprendió y dijo, pero ven acá, pero ellos habían hecho la paz, que estaba Toniti entre ellos dos, no hay guerra y todo eso. Pues no, no quedó ahí. Cuando se le dio ese fundazo, Poeta lanza un preview de, de la tiraera, o sea, la, la que viene, la que le va a dar a Shadow Blow. Es la guerra próxima que se aproxima. Eh, ahí están los comentarios cuando la ien le mencionó a Shadow Blow y le dijo, eso es para ti, eh, Marejo, eh, Brega, MMG, eh, eh, para que sepa la Máximo Gómez con Máximo Gómez, que quiere decir MMG, que estoy en, en cegueta. Eso fue la ien que le dijo a Shadow Blow. Shadow Blow le responde, y esa mierda, dice, dice Shadow Blow. O sea, que lo que puede traer tiro es una mierda. Bueno, poeta le, le, le dice, dime baladista, después que despierta la bestia, te vas a echar para atrás. Porque fue el mismo Shadow Blow que en cierto modo, con la puya que le tiró en duro por tu casa, le tiró. Shadow Blow le, le responde, que no leo bien, donde dice ahí, que se está, okay, se está cocinando algo. Ok, a los focos dice que se está cocinando algo. Ah, pero yo vi que, que el mismo Shadow Blow... Le tira el poeta diciéndole que él no, él no se esconde, que él le va a tirar directamente. Es la guerra que se aproxima. La próxima guerra que se aproxima es la de Shadow Blow y el poeta. Entre ellos dos, musicalmente me gusta un poco Shadow Blow más, aunque me gusta el, el pasado, el que, lo que era el poeta antes, me gusta más. Pero compararlo con la carrera de ahora, yo veo que Shadow Blow está mejor o sea que el poeta se cayó mucho ¿Está más Sí, está te de Shadow, te Shadow Blow también, tipo, tipo imagen tipo canciones hay muchas canciones que Shadow Blow ahora hablo en esta etapa ahora si buscamos la etapa del poeta vieja el poeta es, lo, va a lo va a romper en tiradera yo, en, si es una guerra lirical yo iría más a poeta porque el poeta es más duro pero qué pasa la, la guerra de lápiz y moza nos ha enseñado que uno no sabe quién va a dar Maduro Maduro. ¿eh? Uno no eh, sabe quién va a dar a Maduro. Sale una canción dura. ¿eh? ¿Eh? Sale. Entonces, la, la guerra entre ellos dos, ojalá, si es, vuelvo y digo, Shadow Blows, el verso de Shadow Blow la canción, Ahí está lo que dijo Shadow Blow, que le dijo, pero qué rayas te van a quitar si la que tienes te la quitaste tú solo. Pasa de cebra a burro. Yo hablo de frente, le dice el poeta. Te estoy reviviendo para poderte darte doble muerte. O sea, que es la próxima guerra que se aproxima. Shadowblow, poeta. Shadow en la canción No sé ustedes, como lo ven muchachos, pero yo creo que Shadow en la canción Duro por tu casa, Remy, le dio le dio, que rapió bien. Sí, rapió bien, bien, rapió, muy bien. bien Shadow, Lord, rapió muy bien. Shadowblow rapió muy bien. Claro, yo ya poeta está más experimentado en la tiradera, porque tú, hay una canción que a mí me gusta de poeta, que a, le gusta a, mí, a mi amigo y hermano Danry, que se llama Monito que Buscan esa canción que es poeta tirándole a Monkey Black, difunto Monkey Black. Que dice como Monito Quique, cuál es tu bendito biblineo si la Todola te firmó por un racismo del dinero O sea, mm. poeta cuando, ahí cuando fue que poeta comenzó a meterse, frequeaba duro, duro, duro, duro. No, está duro. Dejando de llorar. Que, sabes, sí, no, ya es porque ha cambiado mucho. Parece que, tú sabes, ahí fue un, un sitio. Me están comiendo por un video que yo subí de los usobrosos hace tres meses todavía. Porque yo hablé más de poeta, dije yo que el poeta tenía que ponerse la pila, me han dicho de todo, me dicen que yo soy un yo que, que... Pero mira, felicito al poeta la manera en que se está manejando. Ahora la canción con Rochi me encanta, pero poeta debió meterla más duro. O sea, yo esperaba un, un beso mejor que... No sé si tú la escuchaste, flaco, tú que eres de guaguatín guaguá. La... La, pero... la canción está dura, la canción con Rochi, porque Rochi, el coro del poeta está durísimo. Y lo que dice Rochi... Está a otro nivel, pero lo que dijo Poeta se esperaba mejor, ¿sabes? Vamos a ver, Bill el beso, está muy duro lo que le tiró Poeta a, a, a Shadow Blow, vamos a ver quién gana esta guerra, pero esta es la segunda guerra, la próxima guerra mundial que se aproxima, Poeta y Shadow Blow.